Las funciones universales en NumPy toman como argumento un array, hacen operaciones componente a componente y nos devuelven un array del mismo tamaño. En eso se diferencian de las funciones de agregación que toman un array y nos devuelven un número. Sin embargo, vamos a ver que estas cuatro primeras funciones de aquí, a pesar de ser lo que todo el mundo llamaría funciones universales, NumPy no las considera funciones universales. Si vemos round, que es? Pues nos dice que es una función, como las funciones de agregación. Sin embargo, el resto de las que vamos a trabajar, por ejemplo, sin, ya nos dice que es un tipo u función, funciones universales. Un nombre un poco exagerado porque lo único que hacen estas funciones es coger un array, hacer operaciones componente a componente y devolvernos un array. Lo único que son, son funciones vectorizadas que nos ahorran hacer montones de bucles. Bueno, pues vamos a ver cómo funciona round. Round significa redondear. Bueno, pues si le pasamos a, lo que hace es que nos lo redondea al entero más cercano. El menos 2,9 nos lo ha llevado a menos 3. Vamos a poner este en positivo. Y ahora si lo ejecutamos, pues nos, lo re... nos lo acerca a 3. Podemos también pasarle un array bidimensional como el b y hace exactamente lo mismo. Bueno, pues Round hace eso. Vamos a ver qué hace Zale. Pues ceil, lo que hace, vamos a hacerlo con A, que es más sencillo de ver. 6 no lo deja igual, 7 no lo deja igual, 2,9 no lo redondea y 8,1 no lo redondea también hacia arriba. Por lo tanto, Zale es un redondeo siempre hacia arriba. Lo contrario es Flur, que significa suelo. Entonces lo que hace es que nos lo redondea hacia abajo. El 2,9 nos lo lleva hacia abajo hasta el 2. Y trunc lo único que hace es que nos trunca y nos elimina los decimales. Bueno, aquí se ve fácilmente, pero si ponemos también algún negativo, que es donde se puede notar más la diferencia, pues como vemos, lo único que hace es quitarle los decimales. Y ahora vamos a empezar ya con las funciones trigonométricas. Bueno, pues la primera que vamos a ver es el seno. Pero debemos tener cuidado porque trabaja en radianes, entonces si ponemos el seno de 90 no esperemos que nos dé 1, no nos da esto porque son 90 radianes. Si queremos que nos dé 1, pues tendremos que escribir pi medios, y para ello tenemos que escribir pi, que se escribe np.pi dividido entre 2, y esto sí que no nos da 1, pues estamos trabajando en radianes. Y lo bueno que tienen estas funciones es que actúan sobre números, pero también pueden actuar sobre cualquier array. Si es de una dimensión, pues calcula el seno en todas y cada una de las posiciones. Y lo mismo se puede hacer para las demás. Y tenemos un montón de funciones trigonométricas. Tenemos, por ejemplo, el coseno, el coseno de A. También tenemos la tangente. Y también tenemos algunas funciones, pues, para la cosecante, la secante y todo eso que no vamos a ver. Y ahora vamos a ver las funciones que son arco Tangentes, arcocoseno, las funciones inversas. Vamos a ver, por ejemplo, qué es el arcoseno de 0.5. Bueno, pues nos da un valor en radianes y se supone que si a este número le calculamos su seno, nos debería dar 0.5. Bueno, pues vamos a hacerlo. nb.sin, se lo calculamos. Y estas son las funciones inversas. Naturalmente, tenemos que tener cuidado. Porque si escribimos np.arcsync y le metemos un número que sea mayor que 1, pues nos dice que el resultado es NAN. Podría calcularlo con números complejos, pero no nos da error. Simplemente nos dice que no lo puede calcular. Si queremos calcular varios arcosenos, pues deberíamos meterle o una lista, pero de valores más pequeños que 1, entre 0 y 1. 0.003 y aquí no tiene ningún problema lo mismo podemos hacer con el arco coseno que funciona exactamente igual y con el arco tangente el arco tangente no tiene problema porque el arco tangente está definido para todos los números así que podemos ponerlo aquí por ejemplo A y no nos dará error si le ponemos B pues nos lo dará de dos dimensiones y si lo que hacemos es poner aquí un seno de números que no puede calcular pues no nos va a dar error simplemente que nos dará none, que significa no es un número not a number en inglés y ahora vamos a ver cómo son las funciones logarítmicas para ello vamos a poner todos positivos para que no nos dé error y tenemos varias funciones logarítmicas la primera que vamos a ver es log que es el logaritmo pero el logaritmo no es en base 10 si lo vemos, esto nos da aquí. Es el logaritmo neperiano. Para verlo, pues tenemos que escribir el número e. Y el número e pues lo escribimos de esta manera, np.e. El logaritmo neperiano de e, pues debería darnos 1. Si queremos escribir el logaritmo en base 10, tenemos que escribir log10. Y aquí ya, si le pasamos, por ejemplo, el 100, pues nos tiene que dar 2. Y le podemos pasar cualquier array. Y también tenemos, por ejemplo, pues logaritmos en base 2. Y todos los tipos de logaritmos que queramos. Y ahora vamos a ver las exponenciales. Bueno, pues la exponencial, pues la más famosa es la exponencial que tiene como base el número e. Vamos a calcular e elevado a 23. Y nos da esto. Vamos a ver que si lo calculamos de la otra manera también nos da un resultado similar. Aquí vemos que el resultado es similar. Y también tenemos eh, ESP2, que lo, lo que calcula es 2 elevado a 23. Bueno, aquí no se ve muy claro, pero vamos a calcular, por ejemplo, 2 elevado a 10, que tiene que dar 1024. Bueno, pues estas son las funciones logarítmicas y exponenciales con las que cuenta NumPy.